...un libro en las manos para concluir la tarde... ...que tiene que ver con un deporte... ...que va ganando adeptos... Eh, ...uno puede decir, bueno, viene en el mundo del pádel... ...bueno, se podía decir así... ...o de jugar a las palas, como hemos hecho toda la vida en la playa... ...eso le estaba comentando yo a nuestro invitado... ...es el manual, el primer manual en español... ...de esta joven y creciente disciplina... ...que es el Beach Tennis, el tenis Playa... ...se juega con una raqueta parecida... ...esto que tengo aquí... ...es una raqueta parecida a la del mundo del pádel... ...un poquito más alargada un poquito más eh, delgada, de, de grosor, y, y la verdad es que es un deporte, como digo, que va ganando adeptos, una pelota también que me han traído para que la vean, no la pueden tocar, pero les digo que pesa un poco menos, es un poquito más blandita de la que se utiliza en el mundo del pádel, en fin, como, como digo, es un deporte, no sé si alguien en casa lo, lo, lo, lo está practicando, se si utiliza, le digo, por aquí, es, es una, una, una red a una altura de unos 70 centímetros, ...y una, una sobre los campos de 8,8 metros... ...bueno, mejor que lo cuente este señor que es el que sabe... ...y el que ha escrito este manual... ...13 golpes, los más usados... ...la técnica de los golpes, definición, análisis y progresiones... ...se llama Gustavo Estanitzia... ...es monitor de pádel y es el, la persona que... ...que está, que dirige la escuela municipal aquí en el Toyo... ...bienvenido, buenas tardes... Hola Joaquín... Me alegro buenas de conocerte, tardes. ¿cómo estás Gustavo? Muy bien, ¿Bien? muy bien... Bueno como me imagino que empezas también como la gran mayoría en el mundo del pádel, ¿no? De moda, sí. de moda amateur tal, pero es tu tu, tu inicio. Sí, en esto, ¿no? con las palas eh, de muy pequeño jugué al frontón en, en Argentina donde nací, pero bueno el pádel fue el que más tiempo me, me tiene atraído hasta hoy lo sigo practicando uh -huh. y, y enseñando en la escuela, ¿no? ¿Cómo te acercas a este deporte, a esta disciplina que acaba de llegar, al, al beach tenis? Este deporte me enteré hace unos cinco años más o menos de que existía y a partir de ahí eh, vi que se conjugaban muchas cosas que a mí me gustan. La playa me gusta muchísimo sí, claro. y las palas también y entonces el, el entorno y el juego me, me atrajeron desde el primer momento. Entonces eh, no dudé y empecé a investigar, me formé como monitor y empecé a trabajarlo aquí en Almería. Pues qué chulo. La red hemos dicho, que he comentado, que está a una altura de 1,70. De 1,70. 1,70. 70. Sí. Y la, lo, ¿Las dimensiones de, del campo que se marca en la arena, por ejemplo? 8 por 8. 8 por 8. Estas son las reglas que hacen que este deporte crezca, nazca como sí si, en el año 1996. Y a lo que se le suma también que en la puntuación se le quitan las ventajas en ¿Ah, 40 sí? iguales. Sí, no hay ventaja. No hay ventaja. Un deporte rápido en el juego y corto los partidos porque no son muy largos. Vale. ¿Mm? Uno puede pensar que es algo parecido al pádel, pero cabe recordar que aquí no hay bote. No. Evidentemente, sí. la arena no bota la pelota. El jugador de pádel o de tenis o de badminton siempre se ve favorecido porque sabe coger bien la pala. Vale. Y, y tiene dominio del elemento con respecto a la pelota, pero el juego es totalmente distinto. Eh, en el pádel y el tenis jugamos, porque la red está más baja, jugamos más agachados y aquí hay que jugar más eh, erguido y se juega muchísimo de volea. Vale. Y se trata de no regalar pelotas altas porque nos atacan y, y con algo, algo parecido de volea como si estuviese jugando al boli playa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Más o menos. Se juega en doble a, a la hora que... de atacar la, la bola. Sí, sí. Se juega siempre adelante, porque no hay, no hay mucho tiempo de armar el golpe. En el tenis se arma un, un golpe muy largo. En el pádel se puede armar un, un poco más largo el golpe, pero aquí como no tenemos tiempo, la pelota no va a botar en el suelo, viene y hay que eh, ejecutar el, el golpe, uh -huh. eh... ...es más rápido y es una volea La pala, como decimos, parecida, solamente parecida al pádel... Sí. ...un poquito más alargada, un poquito más delgada en el grosor... ¿verdad? Sí, sí. Sí, ...muy manejable, la verdad es que no, no pesa prácticamente nada. No o sea, pesa casi nada, España no, no es que verdad. se juega muchísimo al pádel... ...entonces eh, hay muchas marcas de palas de pádel... ...que están empezando a generar eh, palas de beach... ...pero hay otros países donde este deporte nació en Italia... Uh -huh. ...Italia tiene muchas fábricas propias, muchas marcas de ellos... Eh, pero Dropshot, que es la marca con la que yo trabajo, la verdad que nos da un resultado muy bueno y está en todo el mundo también, ¿no? ¿Habéis hecho algo parecido? ¿Te has acercado alguna vez al mundo de la creación literaria, aunque sea, en fin, un manual de, de, de, de la técnica de un deporte? ¿Esto lo habías hecho en alguna ocasión? No, no, es no. la primera vez. ¿Y qué tal? Este deporte me ha apasionado y, y me ha llevado a trabajo, porque, sí. bueno, yo no soy escritor, eh, sé bueno. lo que quiero contar y, bueno, recibes ayuda, ¿no? Porque siempre te tiene que guiar alguien... Claro que conozca el tema, que sea... Cómo, ¿Cómo estructuras esta guía, estos 13 golpes, los más usados? ¿Qué, qué podemos encontrar aquí? ¿Qué encontrar? Aquí vamos a encontrar las herramientas para... Si, si, no, si vas a iniciarte a jugar, puedes empezar a saber cómo es el, el golpeo de los distintos golpes que más se usan. Yo creo que estos 13 golpes se usan en todos los, en todos los partidos. Uh -huh. eh, con su posición, cómo, a qué altura tiene que estar la pala, dónde golpeo, cómo termino el golpe... A su vez hay una definición de cada uno de ellos y hay progresiones de aprendizaje en gráficos para eh, quien quiera transmitir los conocimientos que pueda aprender aquí o quien ya es monitor de otro deporte de raqueta como tenis o pádel o badminton sí. con poquito que pueda ver ahí ya va a tener la noción exacta como para poder transmitirle esos conocimientos a un, a un alumno. ¿no? Sí, decir, hay, hay fotografías donde muestras eh, sí. el movimiento de, de, de, del, del golpeo. Sí, sí, sí. la idea es esa. Lo dividimos Está a los bien. golpes en cinco pasos, desde el momento de esperar la pelota hasta armar, ir adelante, pegar y terminar el golpe. Y, y la idea es esa. Eh, no hay nada, entonces yo dije, bueno, vamos a poner una herramienta. Pues Me sí. gusta este deporte mucho, entonces voy eh, a hacer lo que pueda. ¿Individual, por parejas, ambos...? Por parejas es lo oficial sí. e individual también se juega, se uh -huh. achica el campo. Claro, demasiado y, grande para una persona. Claro, como la tiene, tiene 8 metros y las palas miden 50 centímetros, uh -huh. una forma buena de acordarse cuál es la medida del ancho es la mitad más una pala, a 4 metros y medio de ancho vale. y se mantiene el largo. Pues qué chulo, es una forma de jugar las palas, como hemos hecho toda la vida en la orilla de la playa, ¿no? Sí. Y ahora un poquito más sofisticado, con una Pero red, verdad. con un campo marcado. Sí, sí. Este deporte se pasa bien, ¿eh? tiene, o sea, nos podemos divertir todos porque juegan eh, desde los más pequeños hasta los más grandes, padres e hijos, pero a nivel internacional y a nivel de alta competición tiene un nivel muy alto. ¿no? Si bien es un deporte que es relativamente nuevo, pero para jugar y estar en los primeros, en los primeros lugares del ranking internacional uh -huh. hay que estar muy bien entrenado y jugar muy bien. Claro. ...cabe recordar que moverse en la arena de la playa... ...es un poco más dificultoso que hacerle una pista... Fina, ...claro, ¿no? claro... ...efectivamente, ¿no? sí. pero bueno, el encanto de la, la playa... lo que antes, se acostumbra... ...luego vas te, te, te tiras al agua, te remojas, sí. sales y sigues jugando... ¿no? ...ese eh, es el premio... ¿eh? ...el pádel nació en, en, en México, un señor que decidió un día... ...una pista de tenis achicarla y creó una pista de pádel. ...me estaba comentando que este deporte, el beach tenis tiene... ...no sé su origen, pero que el país más puntero es, es Italia... ¿no? ...es Italia, sí, y el origen es Italia... Mm. ...se empezó a jugar en las pistas de voleibol... ...con raquetas de tenis y en la década de los 80 más o menos, en la Emilia Romana, sobre el lado del Adriático, y como allí Italia tienen los balnearios que son privados, donde eh, no es como la playa de España que está más libre y abierta sí. a todo el mundo, sino que allí está bastante limitado, la gente de los balnearios tenía sus pistas, y como vio que esto se iba generando afición, empezaron a promoverlo cada vez más, hasta que como dijimos en el 96, ya se crearon sus primeras reglas propias y nace como deporte único y diferente ¿no? bueno en unos años se convierte en olímpico puede ser ¿no? estamos trabajando bueno todos apoyamos y hacemos algo para que así mm. sea no lo lleva la itf a nivel internacional la federación de tenis sí, sí. y se ha creado un apartado que se llama eh, itf eh, o sea beach Tennis, eh, el apartado de beach Tennis, donde se están generando cada vez más torneos a nivel internacional ahora por ejemplo aruba es una isla de, de, del caribe mm -hmm es el lugar donde hay una fiesta del beach tenis todos los años en esta época y ahora se está jugando este fin de semana se juega la mejor categoría esto no deja de ser también en el fondo un, un reclamo turístico Venga, hacer un campeonato sí, de este tipo no ayuda mucho en claro. todos los aspectos bueno. sí sí porque trae gente de todos lados en Almería hemos hecho un trabajo bastante lindo ya tenemos como cuatro o cinco clubes uh -huh. trabajamos con la yo formo parte de la Federación andaluza de tenis en el área de tenis playa porque en español es tenis playa, ¿no? Sí, sí. Y, y estamos generando, este año hemos hecho un circuito a nivel andaluz y estamos generando, pero bueno, todo lo, todos los inicios son, poco a poco. son duros. Pero lo que sí, que sí que mola y es saludable es hacer deporte en la playa. ¿eh? Sí, se, sí, se, sí. Se pasa, es diferente esto. ¿no? Es distinto es eh, trobo ¿Verdad? sí. sí. Bueno, pues, ¿dónde, ¿dónde se puede adquirir este, este manual? ¿Dónde, bueno, ¿dónde está por viene? internet, en donde seas, y aquí en Almería, en la librería Picasso, uh -huh. eh, ya está ahí ya está. a la venta. Sí. Trece golpes, los más usados, la técnica de los golpes, definición, análisis y progresiones. Es el primer manual, como decimos, en español, que se ha hecho hasta ahora de esta disciplina que está en auge, el beach tenis o el tenis playa, como la podemos traducir al castellano. Un placer conocerte, Gustavo. Un placer también para hasta mí. Hasta la Joaquín. próxima, gracias. Venga, muchas gracias.